Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez en Pinturillo 2, estamos con Exables y Yerma Crack Hola Arre ¿Qué es eso? Casi, casi Ah no manchito, me equivoqué Calcetón, ¿qué es eso? Y yo puse calcetón. ¿Calcetón? ¿Qué es eso? No sé. Ay, <risa> ah, ya sé, ya sé! ¡Calzoncillo! ¿Cómo no. se escribe eso? ¡No! Yo, yo, yo poniendo, yo poniendo un calcetín. <risa> yo, ¿vi un, un, un calcetín. Y mi mente dijo, calcetín, calcetón, exa ganó la primera ronda, gané <risa> Y el crack quedó el último, exa Picasso va dibuja otra vez ya imagínense que este Daniela. Ajá. Bueno, vamos. <risa> bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Les salió. Por... ¿Qué es? Un barco en la montaña es un lugar para mirar, listo. Eh, vale. Es un lugar para mirar en las montañas. Yo soy muy mirador. <risa> <risa> y la, la divina de último. Pobreza. Yermacraig está ahí que... ¡Ah! ¡Oh, no! Esta es fácil, demasiado fácil. Estas son las estadísticas de mi canal. Stonks. Listo. <risa> Stonks Stonks. Stonks. Stonks. Tú, tú se dieron cuenta que puse estadísticas con ese final. Con el C al, con el C al final con ese al final. Al re ¿por qué ser fan de romper récords? <risa> ajá, ajá. Y a caminando. me caigo me golpeo contra el suelo suelo de <risa> <risa> <Externoclo> <risa> <me> Matilaido, ¿qué <risa> no usted están diciendo la palabra y ajá dónde están los stones otra vez, yo estoy caminando, ¿verdad? Ah, no. Y te veo un señor caerse. Para pa fregar, que palabra Ok, fregar. exales, yo me caí no y tiempo. yo vi a Macrack caerse. Sí. Sí, sí Exa Picasso, caerse, es caerse, escribe. Oye, ¿Qué dijiste? Ah, no, pero dije. Exa, ¿ves? Mañana irá a comprar un solo vacío. no se ve el agua, bueno, lo haré. Caminaré el agua, porque ya yo no lo sabía yo y a... Me tocó algo que no sé. Lo voy a decir, es un recadero. No, que yo no te voy a estar llamando para qué. Yo te, yo te di antes de irte. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, ah, bueno entonces, ¿para qué te voy a llamar? Pues si estás ocupado. Ahí puse la palabra. La palabra es licadero. Palabra se mutió. Yo te dije, no pudiste, bueno, no pudiste. Y sí, ya. Ajá. Yo, tengo, yo estoy en un auto. Estás en un auto. Prosigue. Yo de no, que él. No transfieres, transfieres. Yo le dije, no transfirió bueno. Ajá, uh y -huh. luego, yo quiero aparcar mi coche. okay ya sé. ¡Exable! <tose> ¡Exable! <tose> What the fuck? Ok, me voy a despedir, este bro. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si quieren más videos así, con algunos con suscríbanse y denle like y déjenlo abajo en la, en la cajita de comentarios. quiero más crack, te a mutea. Bueno, ahora sí, si sí, una bueno, nada que sí adiós. adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós. Nos vemos en la próxima.